Buen día nos de Dios a cada uno de nosotros, Señor, qué bueno has sido con nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu infinita bondad con que tú nos conduces. Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe. Como la mujer cananea queremos acercarnos a ti con una fe confiada, con sencillez paciencia y confianza. Nos basta tu gracia. Oremos con mucha fe. Vamos a decirle al Señor cada uno, Señor Jesús, tú viniste al mundo por los enfermos y los pecadores. Por eso te vuelvo y me vuelvo hacia ti y quiero pedirte que sanes mi alma y mi cuerpo. Tú sabes, Jesús, que el pecado destroza y desgasta la integridad del ser humano, que destruye las relaciones entre los hombres y nuestra amistad contigo. Pero no existe pecado ni enfermedad que tú no puedas curar. Con tu palabra omnipotente no hay herida alguna que no pueda ser sanada por ti. María, tú me has invitado a orar, por mi sanación quiero hacerlo ahora y por eso te pido que acompañes mi oración con tu fe ora conmigo en estos momentos para que pueda ser digno de obtener la gracia de la curación no solo para mí sino también para aquellos por quienes deseo interceder especialmente por nuestros enfermos a propósito del día 11 de febrero, tenemos la Jornada Mundial del Enfermo en el 2023. El Papa Francisco nos recuerda que la enfermedad forma parte de nuestra experiencia humana, pero si ésta se vive en el aislamiento y en el abandono, puede llegar a ser inhumana. Por eso el Santo Padre nos invita a reflexionar sobre el hecho de que es precisamente a través de la experiencia de la fragilidad y de la enfermedad como podemos aprender a caminar juntos según el estilo de Dios, que es cercanía, compasión y ternura. Nos dice el Papa Francisco, nunca estamos preparados para la enfermedad y a menudo ni siquiera para admitir el avance de la edad. Tenemos miedo a la vulnerabilidad y a la cultura omnipotente del mercado nos empuja a negarla. No hay lugar para la fragilidad y de este modo el mal cuando irrumpe y nos asalta nos deja aturdidos es como una llamada que intrumpe la indiferencia. Por eso es tan importante que toda la iglesia, también en lo que se refiere a la enfermedad, se conforme con el ejemplo angélico del buen samaritano, para llegar a convertirse en un auténtico hospital de campaña su misión sobre todo en las circunstancias históricas que atravesamos se expresa de hecho en el ejercicio del cuidado todos somos frágiles y vulnerables todos necesitamos esa atención compasiva que sabe detenerse acercarse curar y levantar la situación de los enfermos es por tanto una llamada que interrumpe la indiferencia y frena el paso de quienes avanzan como si no tuvieran hermanos y hermanas. Cuida de él. El Papa finaliza su mensaje con este reclamo, el que hace Jesucristo a través de la parábola. Cuida de él. Lucas 10.35 Es la recomendación del samaritano al posadero. Jesús nos lo repite también a cada uno de nosotros y al final nos exhorta, anda y haz tú lo mismo. Nos dice el Santo Padre, como subrayé en Fratelli Tutti, la parábola nos muestra con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir del del hombre y de la mujer que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimo y levantan y rehabilitan al cuidado para que el bien sea común. Fratelli Tutti, número 67. Y yo me animo a compartir con ustedes hoy esta reflexión porque cuántas dolencias aparecen por donde quiera enfermedades atracos que dejan muertes heridas y temores enfermedades psicológicas carencias y otros tantos males enfermos de todo tipo afligidos por diversas situaciones dolorosas de la vida en que hombres y mujeres deben enfrentar pérdidas dolorosas y se nos acercan buscando consuelo, sanación y alivio. La oración por los enfermos es una oración de intercesión que se erige y se dirige a Dios a favor de una persona, orando en presencia de esta persona con la manifestación de los carismas que el Espíritu done libremente a aquel grupito de personas para ayudar a las personas necesitadas. Cuando oren, si tienen algo contra alguno, perdonen. Marcos 11.25 La falta de perdón hacia Dios, hacia nosotros mismos, hacia el prójimo, o con respecto a los enemigos puede bloquear la acción del espíritu santo una compasión humana similar a la que jesús tenía con los sufrientes y que lo movía a realizar milagros mateo 15 10 juan 11 38 y lucas 7.13. un secreto para ser escuchados es el de orar con humildad ser conscientes de que estamos pidiendo a dios algo por más que nos parezca bueno y justo no nos corresponde por derecho y por lo tanto no podemos pretender por parte de dios ser humildes en la oración significa estar sometidos totalmente a su voluntad sabemos por el Evangelio que Jesús puede curarnos, no solo físicamente. No es necesario saber con precisión qué cosa en nosotros tiene necesidad de sanación. Aunque el saber lo ayude, nosotros podemos orar para ser sanados interiormente y dejar que el Señor nos guíe en aquello que debemos hacer o por lo que debemos orar seguidamente. La oración por la sanación interior se realiza generalmente en un grupo pequeño como nos lo, los del ministerio de oración por los, por los hermanos enfermos, también interiormente, psicológicamente, emocionalmente y espiritualmente. En el Evangelio correspondiente a este día se nos muestra la fe de una mujer que no pertenecía al pueblo elegido, pero que tenía la confianza en que Jesús podía curarla y podía curar a su hija. En efecto, aquella madre era pagana, si lo fenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Marcos 7.26 El dolor y el amor le llevan a pedir con insistencia sin, ten, sin tener en cuenta ni desprecios, ni retrasos, ni indignidad. Y consigue lo que pide, pues volvió a su casa y encontró que la niña estaba en estaba echada en la cama y que el demonio se había ido Marcos 7 30 hay que esforzarse por pedir bien la mujer sirofenicia de que tratamos es buena madre pide bien vino y se postró a sus pies y pide algo bueno que expulsara de su hija el demonio. El Señor nos mueve a usar perseverantemente la oración de petición. Ciertamente existen otros tipos de plegarias, la adoración, la expiación, la oración de agradecimiento, pero Jesús insiste en que nosotros frecuentemente oremos, mucho y pongamos en práctica la oración de petición, porque muchos podrían ser los motivos porque necesitamos la ayuda de Dios para alcanzar nuestro fin, porque expresan esperanza y amor, porque es un clamor de fe, pero existe uno que quizás sea poco tenido en cuenta, Dios quiere que las cosas sean un poco como nosotros queremos. De este modo, nuestra petición, que es un acto libre, unida a la libertad omnipotente de Dios, hace que el mundo sea como Dios quiere y algo como nosotros queremos. Es maravilloso poder, el poder de la oración. Es una madre desesperada y una madre que frente a la salud de su hija hace de todo. Jesús le explica que ha venido primero para las ovejas de la casa de Israel, pero se lo explica con un lenguaje duro. Deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros esta mujer que ciertamente no había ido a la universidad sabía cómo responder esta mujer no tuvo vergüenza y por su fe jesús le hizo el milagro ella se había expuesto al riesgo de hacer el ridículo pero ha insistido y del paganismo y de la idolatría ha encontrado la salud para su hija y para ella ha encontrado al Dios viviente. Este es el camino de una persona de buena voluntad que busca a Dios y lo encuentra. El Señor bendice cuánta gente hace este camino y el Señor la espera pero es el mismo Espíritu Santo que le lleva adelante para hacer este camino. Cada día en la iglesia del Señor hay personas que hacen este camino silenciosamente para encontrar al Señor, porque se dejan llevar adelante por el Espíritu Santo. Podemos ver la aparente indiferencia del Señor Jesús hacia la mujer cananea. Pero Jesús no les respondió palabras. Si bien es cierto que el Señor no les responde palabra, sin embargo, no le echa de su presencia. El Señor dice, «El que a mí viene, no le echo fuera» sus discípulos le rogaron a Jesús diciéndole despídela porque nos le no le por qué no le echa de tu presencia da voces tras nosotros y le echaremos nos muestra lo que es tener una fe firme es adelante un verdadero ejemplo de paciencia y de perseverancia porque con las cosas de Dios hay que tener paciencia. Y también esta sufrida mujer nos enseña y no a no desanimarnos cuando parece que Dios no atiende la in, de inmediato nuestras peticiones y creemos que Él no está y nos está probando nuestra fe. Muchas veces nos sucede que sentimos que el Señor no nos responde cuando le pedimos y creemos así que Él está indiferente a nuestras necesidades. Entonces conviene hacerse algunas preguntas. ¿Será que rezamos mal? ¿Estamos pidiendo algo que el Señor sabe que no nos conviene? El episodio de la cananea ocurre en la comarca de Tiro y Sidón, provincia de Siria. Había un cierto desprecio en la misión de Jesús a los gentiles. Del mismo modo, ellos se molestaban de decir y, y, que los judíos son simbólicamente señores de ellos. Ese es el ambiente donde sucede este relato donde una mujer salió de su contorno para ver a Jesús. El Señor se había supuestamente retirado de esa zona al norte de Galilea, buscando un lugar de retiro y reposo para sus amigos discípulos, algo que no habría encontrado en la región de Besaida. Marcos 6.31 hay que destacar que ella no le pide al señor un favor haciéndole ver sus propios méritos solo suplica la misericordia de cristo y le ruega ten piedad de mí por cierto ella pide por su hija y como toda mamá siente que el dolor de su hija es también su dolor la mujer le dice a Jesús, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Conforme al medio ambiente, se atribuye al mal de su, el mal de su hija a un demonio. La sola expresión no basta para dictaminar si se trata de un verdadero una verdadera posesión diabólica o de modos públicos y crédulos que de juzgar así ciertas enfermedades. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y les rogaban, «¡Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros!». La mujer insistía mucho con sus gritos. Es por eso que los discípulos les ruegan que la atiendan y la despida. Pero Jesús tarda en responder. Era la espera para avivar la fe con esa demora en responder. Jesús nos muestra la paciencia y la perseverancia de la mujer cananea. Pero además hay otro detalle. Él oye a sus discípulos cuando se acercaron y le pidieron, Señor, atiéndela, es decir, nos enseña a rogar por las necesidades de nuestro prójimo, independientemente de quiénes son, de nacionalidad o de qué raza o condición. Jesús les contestó a sus discípulos, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, que son los que están sumidos por la desorientación mesiánica farisaica. El judío debería venir a la fe por descender de los padres y por haber tenido las revelaciones. Sabiamente la cananea no se atrevió a contradecir, no se entristeció y no abandonó al Señor. La fe, la humildad y la paciencia hacen admirable a esta mujer, y ella estaba convencida de que Cristo Jesús podía sanar a su hija. Por eso ella respondió, «Es cierto, Señor» pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer no deja de insistir y lo hace con fe y responde con una razón conocida en los hogares. Se dirá que no hace falta que quite el pan de los hijos, sino que... Como sucede en las casas sin quitar el pan de los hijos los pequeños perritos comen también del mismo pan ella ve en jesús como un gran padre de israel entonces podía comprender esta situación mejor que los padres en el hogar y así pidiendo con todo su corazón demostraba una fe y confianza única. Jesús les respondió: "Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas." Jesús elogia la fe de esta cananea en contraste con tantos de Israel, de su mismo Nazaret, que no creían en él, y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Fue un nuevo milagro a distancia. La mujer marchó llena de fe en la palabra de Jesús, y así fue como volvió a su casa y encontró a su niña acostada en la cama habiendo ya salido el demonio este milagro nos enseña del gran corazón de jesús él ama a los hombres con una grandeza inimaginable pero también nos deja una bella lección la confianza que nosotros debemos tener en él como la tuvo la mujer cananea para jesús no hay distancia ni en el espacio ni en el tiempo. Desde aquí y desde este mismo momento, Jesús puede hacerse presente ahí donde está nuestra necesidad. Él puede hacerse presente donde está nuestro enfermo. Roguemos al Señor que nos regale la fe y que nada nos haga perder nuestra confianza en su infinita misericordia. Envío, envío, pues, un saludo afectuoso a mi hermana Carmen, quien estuvo de cumpleaños en Salcedo. Que Dios siga bendiciendo su vida y esa gran capacidad de darse que tiene y pones en práctica. Mi saludo cariñoso al querido Padre Baltasar. Dios te bendiga abundantemente. Mi oración y afecto por todos los enfermos que están en su casa, en los hospitales, clínicas, comunidades y donde se encuentren. No están solos. Jesús Misericordioso está junto a ustedes y nosotros todos los apoyamos con nuestra oración. A todos y todas, muchas bendiciones para usted y para todos, amigos y hermanos del despertar del cristiano. Dios les bendiga abundantemente y la Santísima Virgen siga intercediendo por la salud de tantos enfermos como tenemos en nuestras comunidades, en nuestra familia. Y de un modo muy especial oramos por estos pueblos que han estado padeciendo en Arabia y allí en otros lugares donde este terremoto ha sido tan impactante, catastrófico, que el Señor nos dé a conocer su bondad y su misericordia y que nos hable y entendamos el mensaje del Señor que nos llama a amarnos y ser solidario con el que sufre. Dios les bendiga.